muestra de la atropía al ser un regalo desinteresado que brinda para beneficio y autosuficiencia de la humanidad. Y por el otro lado se convierte en cárcel autointingida que busca dominar y transformar tanto al medio ambiente como a la naturaleza interna y externa del ser humano. Y aunque es innegable que este ha transformado su entorno y con ello la naturaleza, dada la necesidad incansable de la adaptación es notoria la destrucción y el dominio que ejerce bajo este incansable pensamiento teleológico que siempre mira hacia adelante. El objetivo de esta ponencia es abordar los puntos de encuentro entre la crítica realizada por, por Max O'Heimer a las promesas incumplidas del proyecto ilustrado y del dominio que ejerce la razón instrumental sobre la naturaleza física y humana, para intentar explicar el origen de la barbarie en el análisis antropológico propuesto por Gunther Ander, que a partir de de su eh, reflexión sobre la naturaleza contingente del ser humano, busca averiguar la génesis del dominio y la ceguera humana frente al apocalipsis. Ambos filósofos se conocieron durante unas conferencias sobre Manuel Kant. En ellas, Anders, recién graduado, presentó su propuesta antropológica negativa con la intención de unirse al proyecto crítico en Frankfurt. En el público se encontraba Jorge Heimer, quien empatizó con algunas de sus ideas pero la guerra sobrevino y el exilio se hizo necesario para la sobreviven sobrevivencia física e intelectual de ambos pensadores y es que antes de la pregunta que se hiciese Jorge Heimer y Adorno en Dialéctica de Ilustración de 1947 sobre el por qué la humanidad camina a una nueva especie de barbarie porheimer Heimer ya afirmaba en un ensayo anterior que los conceptos fundamentales de la civilización estaban en un proceso de rápido decaimiento este texto era The End of Prison el cual terminó en 1941, siendo la última contribución que tendría dentro de la revista del Instituto de Investigación Social. Al poco tiempo, él y Adorno, junto con otros integrantes más del Instituto de Investigaciones Sociales, saldrían de Alemania para refugiarse en Estados Unidos. En este texto, Jorge explica que el concepto de razón ha traído consigo, desde el inicio de los tiempos, la noción de creación y crítica, en la Ilustración, es desde este ideal de la razón que se fundamentan las ideas de libertad, justicia y verdad, siendo, cita Jorge Heimer, consideradas innatas, intuidas o necesariamente concebidas por ella. La, razón, la era de la razón es el título de honor aclamado por el mundo ilustrado. La concepción filosófica que produce este mundo ilustrado, en extremo racionalista, es la de un criterio rígido, claro y distinto pero que al seguir sus principios propios se vuelve contra sí mismo y toma la forma de escepticismo. Un escepticismo que afirma Juan Heimer purgó la idea de razón demasiado de sus contenidos, tanto que hoy queda casi nada de él. La razón al destruir los fetiches conceptuales terminó por destruirse a sí mismo. Y el resultado de esta razón depurada al extremo de todo aquello que no tuviera fines o objetivos claros y distintos, es el aspecto negativo de la llamada razón subjetiva, que en su ejercicio desmedido llegará a denominarse a razón instrumental, categoría que utilizará jaime para describir y denunciar los excesos de esta racionalidad totalitaria. Así, jaime y Adorno creían hacer justicia a los desastres del capitalismo que habían desembocado en el fascismo de la mejor manera que con la continuación de la forma de la crítica del capitalismo de Marx. Con lo cual, el objetivo de la teoría crítica propuesta por Porheimer y Adorno era denunciar y criticar las atrocidades y desviaciones que poco a poco se iban dando a la sociedad bajo el dominio de la racionalidad moderna desviada, la cual se mostraba a través del horror del fascismo. Porheimer llegaría a mencionar en una entrevista dada en 1969, ya casi al final de su vida, que él y Adorno comprendían claramente que esta sociedad correcta no puede terminarse de antemano podía decirse lo que es malo en la sociedad actual, pero no podía decirse lo que será bueno, sino únicamente trabajar para que lo malo desapareciera finalmente. En The End of Prison, Horkheimer define a la razón occidental como una totalidad, en el sentido de que ésta descansa sobre la idea de que su función principal, desde el umbral de la civilización occidental en presente, es la autopreservación y la dominación de la naturaleza interna y externa. En el caso de Anders, el origen de este impulso de dominio no se encuentra en el carácter instrumental de la razón que sobreviene por la exaltación de esta razón subjetiva, sino que radica en la vergüenza que siente el ser humano debido a su naturaleza contingente, a partir de la relación que éste establece con el mundo. Una relación que muestra la condición de extrañeza y de separación que posee frente a una realidad hostil y ajena a sus condiciones. La utilización del concepto de contingente, planteado en su ensayo Patologías de la Libertad de 1936, es enunciada por primera vez en esta conferencia como la forma de describir el extrañamiento del ser humano respecto al mundo. Así, lo citan en una entrevista. El concepto del contingente lo utilicé por primera vez en 1929 en la conferencia que di para la sociedad cartierna, donde les mencionaba que, que conoce a Jorge es entonces que hablé de la contingencia del ser humano, lo cual quiere decir que éste forma parte de las criaturas casuales y que puede ser pensado un mundo donde no existieran seres humanos. El hecho de que existan es algo tan casual como que existan las espinacas o las maruzas. Esto lo formulé sin ambigüedad y con descargo para polemizar con la tesis autocomplaciente y nada modesta de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Subrayar la contingencia es, en realidad, negar la, negar la necesidad de la existencia del ser humano en el mundo. Es de notar que el planteamiento de Haber sobre una antropología filosófica se realiza a partir de la relación que establece el ser humano con las cosas, es decir, con los objetos que le rodean. Y estos son aquellos que él mismo o los otros han producido. No se trata de una relación entre el hombre y la naturaleza o las semejanzas, diferencias y superioridad que que parece que pretende mantener el ser humano frente a los animales, dado, dado que en realidad, es decir, en el ambiente en el que se desenvuelve, coexiste de una manera más cercana él y sus congéneres con las cosas, es decir, con las máquinas, que con animales. Para Anders, el hombre es ajeno al mundo y la experiencia es la forma en la cual éste puede vincularse y establecer un conocimiento con la naturaleza con lo cual su relación y conocimiento sea siempre a posteriori, puesto que si recordamos, no hay nada fijo en la naturaleza humana, todo lo que construye servirá como medio para crearse un mundo que en rigor no existe para ello, a pesar de que éste se encuentra en él. Así afirma Jorge Heimer en su texto acerca de la libertad. Se, traza, se trata, según Kant, de un conocimiento a posteriori, el hombre está instalado en el mundo de tal manera que sólo puede alcanzarlo posteriormente. Él viene al mundo del que inicialmente está excluido. No está integrado en él, ni está en equilibrio, ni está hecho a su medida. De manera que no puede tener de antemano una noción, una noción material de él. Así, este hombre, si bien esta materia a priori... Sí, perdón, en el hombre... Si bien esta materia pro también le pertenece, esta no lo determina ni tampoco es suficiente para su estancia y permanencia en el mundo. Necesita colmar su, su necesidad construyendo un segundo mundo para él, en el cual pueda desarrollarse a partir del conocimiento a posteriori que genera de su relación con la realidad. Cito Anders, como homo faber, el hombre hace algo del mundo, lo modifica con su intervención, le transmite su propio devenir. Cree en él especies nuevas e imprevisibles. Construye un mundo propio, una superestructura. El hombre necesita un mundo diferente para vivir, para superar a través de la, de la invención el mundo que se le Esta falta de especificidad, aunada a la necesidad de conocer el mundo de manera posterior, brinda al ser humano experiencia. Esta se definirá como el modo en el que se comunica con el mundo y a partir de esta vinculación, puede elaborar estos conceptos que ayuden a satisfacer su necesidad de integración. Así, el ser humano crea, transforma y se relaciona con aquello que construye, las máquinas. Si bien en un primer momento las herramientas ayudaron a ser, al ser humano como a muchos animales más a facilitar sus tareas y conseguir un mayor provecho en menos tiempo y con menor esfuerzo, la relación con las máquinas funcionaba de una manera diferente. Estas sustituían al trabajo del hombre, ya que no eran extensiones de él, como sucedía con las herramientas, sino que el hombre funcionaba o llegó a, a, a funcionar como una pérdida en ellas. Las máquinas ayudarían a convertir la naturaleza hostil del entorno en un medio artificial favorable para el desarrollo, para el progreso. Para Anders, este progreso va acompañado de la tecnología, encontrando en ella un modo de resarcir y sobrellevar la vergüenza que trae consigo ser contingente, esto es ser mortal, imperfecto, anticuado y obsoleto. Para Horkheimer, la relación que se establece entre hombre y naturaleza es a partir de una relación de dominio expresada en la ciencia positiva, pues el ser humano, cita Horkheimer, conoce la naturaleza en la medida en que puede manipularla. Así pues, el hombre de ciencia conoce las cosas en la medida en que puede hacerlas. La naturaleza es enfatizada como un objeto ajeno al hombre, puesto a su disposición, al mismo tiempo que los hombres se esfuerzan por sobrevivir dentro de un medio que, aunque creado por ellos, se exige relativizar los fines y llevar a identificar la razón con la capacidad de adaptación. Las fuerzas económicas y sociales asumen el carácter de potencias naturales ciegas que el hombre ha de dominar, adaptándose a ellas para sobrevivir. Como resultado final del proceso, tenemos por una parte el sí mismo, el yo abstracto, vacío de toda sustancia que no sea su intento de convertirlo todo, el cielo y la tierra, un medio para su conservación y prevalecimiento. Y por otro lado, tenemos una naturaleza vacía, degradada a mero, a mero material, a mera materia prima, que ha de ser dominada sin otro fin ni otro objetivo que el de dominio mismo. En este punto podremos preguntarnos, ¿cómo la humanidad continúa? ¿Por qué no se ha hecho nada al respecto alguna acción tajante que pueda disminuir o contener los actos que nos llevan?, afirmaría Anders, de camino al apocalipsis. En la respuesta confluyen nuevamente a nuestros autores en afirmar que el progreso es un factor relevante para este enseñecimiento, pues para el autor de la crítica a la razón instrumental, la idea del progreso humano tiene su fundamento en la naturaleza dialéctica de la razón, y con ello la predominancia del carácter subjetivo de esta razón que se torna en instrumental. En el caso de Anders, la ceguera de la Apocalipsis, está sustentada en dos causas entrelazadas. La primera es la ilusión ilustrada del progreso, en la cual el futuro ya no, ya no es un objeto de espera incierta, de signos divinos ni de, ni de fuerzas desconocidas, pues ahora el ser humano tiene la capacidad no sólo de anticiparse o predecir acontecimientos naturales, como lo podrían ser tormentas, temblores, eclipses, sino que ahora puede producirlos. El futuro ya no acontece, sino que se produce según sus intereses económicos y políticos. Mientras que la segunda causa, de esta se del ante eh, el apocalipsis, radica en un concepto que va a denominar como despacio prometeico, es decir, el ser humano posee poca, posee poca o la nula habilidad de comprender y de imaginar las terribles consecuencias que devienen de sus creaciones pues vivimos bajo el influjo de una fascinación por el poder tecnológico que hoy por hoy constituye la fuerza, perdón, que hoy por hoy constituye la fuente de un riesgo mayor para el futuro de la condición humana e incluso para su mera supervivencia. Si en la conciencia del hombre actual hay algo que se considera absoluto o infinito, afirma eh, Anders, ya no va a ser el poder de Dios ni el poder de la naturaleza, por no hablar de los poderes de los supuestos poderes de la moral o la cultura. Lo que va a predominar va a ser nuestro poder. En lugar de la creación ex nilo, que manifiesta la omnipotencia, ha aparecido su contrapoder, es decir, la potesta aniquilación, la reducción al nilo. Un poder que está en nuestra propia mano, pues la omnipotencia prometeica, anhelada desde hace tanto tiempo, se ha hecho en verdad nuestra, aunque de forma diferente a la esperada, dado que poseemos el poder de ponernos fin a unos a los otros, somos los señores del apocalipsis o somos nosotros. Pero, ¿qué alternativa nos queda sin ser conscientes de nuestras incapacidades, deficiencias y responsabilidades? Afirmará Anders, al comprometernos con nuestras acciones, convirtiendo tanto el presente como el futuro en un objeto de nuestra responsabilidad. Y es que si somos capaces de gestar el porvenir, podemos también ser ciegos ante los peligros que hemos suscitado. Hay que ampliar nuestra capacidad imaginativa y de acción para observar y actuar un horizonte más dilatado e incluso exagerado al alcance de nuestros actos y decisiones en esta la, la propuesta de Anders es ampliar o tener una eh, ampliar la imaginación, es decir, tener una imaginación moral donde podamos eh, imaginar frente a un mundo catastrófico como pudiera ser en este anuncio que él hace de, de estamos cerca del apocalipsis eh, a, ampliar las dimensiones de las consecuencias de nuestras acciones no solo en, eh, de manera inmediata sino futura y si tenemos un compromiso con las generaciones o sea, eh, un compromiso que eh, menciona él ya venía de nuestros abuelos y padres, que por lo tanto tenemos eh, la responsabilidad de continuarlo entonces eh, eh, cito a Anders, nosotros tenemos que tratar los futuros acontecimientos temporalmente más lejanos para sincronizarlos con nuestro eh, único punto temporal, el ahora, como, sucede, como si sucediera justamente en el presente, pues acontecen hoy porque dependen del presente, y en tanto acontecen actualmente nos concierne, porque justo ahora lo solicitamos a través de lo que hacemos en nuestro.